como están? Me da mucho gusto saludarlos. El día de ayer tuvimos oportunidad de participar en una reunión que, como mesa de trabajo, se eh, instruyó desde la Cámara de Diputados, vía Zoom, para hablar de nuestros enfermos, de nuestros padecimientos, para hablar de lo que está sucediendo en México con ellos y, por supuesto, de lo que entendemos necesario para que las condiciones que giran en torno a nuestra comunidad tengan primero la oportunidad de ser certeras en el tratamiento de nuestros problemas. Segundo, que gocen de la categoría de profesionalismo. Tercero, que los eh, eh, debidamente interesados en atender estos temas en las instituciones de salud no descuiden el seguimiento que se le tiene que dar a nuestros pacientes. Por supuesto que todo esto en relación a cómo los diputados pueden apoyar este esfuerzo desde su ejercicio específico, desde su trinchera, para que tengamos oportunidad de correr hacia metas de manera más inmediata, y de manera más sólida. Eh, la reunión eh, ha pretendido consolidar un espacio de retroalimentación que les permita a ellos entender nuestros por qué, y cuándos y a nosotros validar la forma en que ellos pueden poner a disposición de nuestros enfermos, que finalmente son sus representados, la tarea, el trabajo, la disposición y las ganas de hacer las cosas. Son decisiones que desde el ámbito legislativo siempre evidentemente son políticas, también son decisiones que atañen a un sentido humanitario y de correlación con lo que se tiene que hacer por los mexicanos que padecen estos graves desórdenes, las enfermedades raras. El encuentro fue muy bueno, me parece que fue no solo amable, eh, no solo dispuesto, no solo en un grado de atención muy, muy cálido. Nos escucharon con toda puntualidad, no, no perdieron ninguna de nuestras expresiones, eh, no perdieron ninguno de nuestros sentimientos acerca de lo, lo que estamos padeciendo por esta incertidumbre que ha creado el COVID-19. Evidentemente con, con esta pandemia muchas cosas se convulsionaron y entre ellas bueno la atención a nuestros enfermos que hoy tienen miedo de que no estén sus medicamentos eh, a tiempo, tienen miedo de no tener seguimiento en cuanto a sus enfermedades, tienen miedo de no poder contar con un apoyo de un cuidador, porque ahora la gente no tiene que estar en condiciones de, de cercanía, que no pueda ser debidamente categorizada como segura. En fin, les hicimos señalamientos que van en todos los sentidos, pero que tienen que ver necesariamente con las preocupaciones que hoy mismo la comunidad de nuestros enfermos tiene. Repito, los señores legisladores encabezados por la diputada Miroslava, por Ana, Patric eh, por Ana Patricia Peralta de la Peña, por el diputado Héctor Jaime, eh, fueron muy atentos, fueron muy amables y también fueron muy eh, certeros en cuanto a lo que ellos transmitieron eh, en el sitio diciendo que, es decir, desde donde estábamos trabajando la, la comunicación vía Zoom, ellos transmitieron de manera muy puntual, que están muy interesados en atender estos temas, eh, al, final de, al final del día la, la diputada presidenta del presidenta de la, de la del área salud en la Cámara de Diputados, presidenta de la Comisión de Salud, externó su posicionamiento, que fue, digamos que, la voz de los demás, en el sentido de apoyar decididamente lo que solicitamos como una muy importante tarea que no solo daría un escudo a nuestros enfermos, sino también la certeza de sus medicamentos, de su eh, seguimiento médico y de... Lo más importante para ellos, la dignidad en el trato y la atención profesional, el acceso por supuesto. Les exigimos a todos nuestros asociados que nos pusieran a disposición, no les exigimos, les pedimos que nos pusieran a disposición lo que cada una de las eh, asociaciones que están dentro de la FEMEXER eh, entiende como preocupaciones, como necesidades, todos nos hicieron llegar su información, misma que pusimos a la consideración de los diputados y senadores. Entre las cosas más importantes la terapia en casa, por supuesto, el seguimiento, eh, que se pueda realmente trabajar en un tamizaje neonatal ampliado, que haya la certeza del de surtido en farmacias de los fármacos que requerimos, eh, eh, la certeza también de que la COFEPRIS trabaje a mayor velocidad para aprobar medicamentos para enfermos con nuestros padecimientos, la necesidad también que expusimos de que haya una verdadera vinculación que haga obligatorio el hecho de que si la, eh, eh, la COFEPRIS y el Consejo de Salud han autorizado un medicamento, que esté en las farmacias de las instituciones, en fin, muchas cosas que entiendo, van a ser benéficas. Me comprometí a esta información y hoy mismo estoy haciendo que el compromiso se aterrice. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.